Hola, soy Buggy, soy una flor, supongo, así que nunca te había visto aquí antes, debes de ser nuevo, nuevo en el subsuelo, eso es. Vaya, debes de estar terriblemente desorientado después de esa caída, supongo que puedo ayudarte enseñándote cómo funcionan las cosas aquí abajo. No es como si hubiera alguien más que pudiera hacerlo ahora. Espero que estés listo porque, ah, uh, yo no. ¿Ves esa cosa roja ahí abajo? Es tu alma Tu esencia No es la gran cosa ahora Pero si en LB Se volverá más impresionante ¿LB? Oh, es solo... Uh... Uh... Amor ¿Tú quizás Quieres algo de amor? Quiero decir Si realmente quieres algo Bueno Aquí viene ah. Entonces esto de aquí se llama... Bala. Es solo una, por lo que no dolerá tanto. Esquívala si quieres. ¿O no? <risa> <risa> Eso hizo más de lo que esperaba. Ok. Bueno, realmente no necesito nada más de ti, así que. Puedes irte. Vaya, pero qué mala hierba, siempre causándole problemas a todo el mundo. ¡Oh! ¡Hola! Eres nuevo por aquí, ¿verdad? ¡No te preocupes! Soy Papyrus, el guardián de las ruinas, y tu nuevo amigo. Paseo por aquí por las ruinas a ver si alguien necesita ayuda. ¡Wow! No había caído un humano por aquí desde hace mucho tiempo. ¡Tienes mucha suerte, amigo! ¡Vamos, ven! ¡Sígueme! ¡Te llevaré a un lugar seguro! ¡Vamos por aquí! Aquí está el primer paso para llegar a casa. ¡Asómbrate con el maestro de los puzzles. Las ruinas están repletas de puzzles. Una combinación de entretenimiento y seguridad para los monstruos. Te acostumbrarás a ellos en poco tiempo. Pero si hay uno particularmente difícil, te ayudaré con todo gusto. Este puzzle es simple. Solo tienes que accionar los interruptores. Si tienes algún problema, solo lee las notas que dejé. Si miras este interruptor, seguramente pienses que es una trampa. No te preocupes, humano. Yo, Papyrus, te aseguro que este es un interruptor legítimo. Ahora, por favor, acciona el interruptor. ¡Oh, no! Ahora hay dos interruptores. ¡Pero qué horror! Humano, yo, Papyrus, te aseguro de que estas flechas son totalmente honestas. No le mentiría a nadie. ...mucho menos a un nuevo amigo... ...así que por favor... ...recompensa mi amabilidad... ...con confianza... ¡Oh no! ¡Ese no es el interruptor correcto! ¿Acaso las flechas fueron traicionadas? ¿Mi nota no fue lo suficientemente buena? ¡Lo hiciste tan bien como pensaba que lo harías! ¡Excelente! ¡A la siguiente habitación y al siguiente puzzle! Aunque yo nunca te haría daño... ...hay otros... ...que intentarán entrar en pelea contigo... ...pero no te preocupes... ...hay una forma muy fácil de remediarlo. Escúchame atentamente. ¿Ves al mosto que se aproxima? Pues no hagas nada. Solo quédate quieto hasta que venga a salvarte de esta charla aburrida. Ve a practicar con el Dummy. Son expertos en hacer toneladas de nada. ¡No hiciste absolutamente nada! Ahora sigamos adelante. Mm, no sé cómo sentirme con este siguiente puzzle. De todas formas, los picos son buenos con moderación. Sí, muchos pinchos todavía. Vamos, toma mi mano, superemos este puzzle juntos. Quien haya diseñado este puzzle necesita calmarse un poco, la verdad. ¡Bien hecho, humano! Ahora, tu siguiente desafío. Pero, esta vez no te ayudaré yo. Esta vez lo harás tú solo. Necesito que... ...llegues al final de este pasillo en menos de una hora. Esos marcas, ¿listos? ¡Fuera! Mm, pienso que este no es el mejor escondite. ¡Lo hiciste! Un puzzle muy bien resuelto. Ya te enseñé todo lo que sé sobre puzzles básicos. Pero... Nunca se deja de aprender. Los siguientes puzzles son muy fáciles de resolver por tu cuenta. Bien, un teléfono. Para, ya sabes, si te sientes solo. Siempre puedes llamarme en cualquier momento, humano. Excepto cuando estoy en la tienda de sopas. Bueno, nos vemos al final de las ruinas, humano. Aquí Papyrus. Sabes, se me olvidó probar que esta cosa funcionara. Por suerte no tuvimos ningún accidente desafortunado. No sé sea que las cosas me llevarán más tiempo de lo que pensé. Así que, sé un buen niño humano. Papyrus al teléfono. Oye, ¿qué tipo de salsa te gusta más? ¿Alfredo o tomate? ¿Por qué pregunto? Nah, nada en especial. Gracias. Adivina quién te está llamando. Aquí una pista, papyrus. Humano, tengo un sentimiento en mis costillas que me dice que este humano también le gusta la pasta tanto como a mí. Así que pensé que después de mi pasta sorpresa podríamos.. ¡Espera! ¡Oh, no! ¡Ya de la sorpresa! Oh, mira todo lo que dije ahorita. ¿Está bien? Ya te olvidaste de lo anterior, ¿verdad? Este es Papyrus. Hola. Habla Papay! ¿Me acabas de pedir ayuda en un puzzle? Sí. ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Hace tanto tiempo que no doy el consejo sobre puzzles. Veamos. Tus habilidades de puzzles ya son muy buenas, como lo demostraste al inicio. Lo que sigue seguramente será una broma para ti. Hay una roca obstinada en uno de ellos, pero seguramente se derrumbará. ¿Derrumbar? Porque es una piedra. Pero que recordaré ese para más tarde. Las hojas bajo el sol agrietados en una pista. Hay un botón en uno de los agujeros inferiores. La serie de colores que debes presionar son... Azul, rojo y verde. Y ya está. Nos vemos allá, mi maestro de los puzzles. ¡Oh, no! ¡No otra vez! Humano, por favor resiste mis grandes encantos huesudos. Es por tu bien. Aún no has conocido a otros monstruos. Mmm, Pops... ¿Cómo padre? ¿Para ti? Alguna vez me dijeron que los humanos son esqueletos, pero con piel. Así que tras esa conclusión, técnicamente ya somos familia. Uy, así que ahora tengo un hijo. No te preocupes pequeño, yo, el gran Papirus! te mantendré a salvo. Nos vemos luego, mi gran querido hijo humano. ¿Gracias? ¿Quieres saber tú más sobre mí? Bueno, empecemos. Primero y lo más importante, soy un esqueleto. Sí, impactante. Escucha que a los humanos les gustan bastante. Ah, las historias que podría contarte. Pero... ...una historia siempre es mejor contarla cara a cara... ...y mi voz nunca se quedará sin pilas como este teléfono.